bienvenidos a un video más de su mundo mundo jm el día de hoy estaremos viendo cómo hacer fotografía profesional con un teléfono y con un bombillo con un bombillo bien comencemos La fotografía móvil ha tenido un gran auge en los últimos años gracias a los avances tecnológicos en los teléfonos inteligentes. Vemos como empresas como la Samsung, Huawei, pues crean mejores cámaras en sus dispositivos. En este caso estaremos viendo fotografía de la Note 8, teléfono que se lanzó hace dos años. Dentro del teléfono vemos diferentes modos, comida, enfoque dinámico, panorámica. En este caso tenemos viendo el enfoque dinámico que consiste en enfocar un sujeto o hermoso como mi niño y desenfocar el fondo. Ay mamá, ¡Ay, mamá, mamá. Ya a un nivel un poquito más avanzado tenemos el Huawei P30, un teléfono actual y que nos brinda una calidad fotográfica excelente, incluso en condiciones de poca iluminación. Es uno de los teléfonos más potentes. Además, si colocamos el teléfono en modo Pro, lo estaremos usando como si fuera una cámara en modo manual. Correa, corre ya, corre. En el video no se han quedado atrás podemos grabar en resoluciones de vídeos alta e incluso emular efectos de vídeo como este que ven en pantalla el problema de la fotografía móvil que también es un problema en las cámaras es que en interiores pues se necesita usar luces artificiales y esto se debe a que el sensor de la cámara pues no se adapta a las condiciones de luz como lo hace nuestro ojo humano entonces se necesita indispensablemente usar luces artificiales va a ser las 7 de la noche y lo primero que voy a hacer entonces para este video es crear un set fotográfico una escenografía simple para que la foto no se vea tan simple valga la redundancia sino que sea un poquito más profesional El paso 2. elegir el bombillo apropiado. Bien, comenzamos entonces con las primeras pruebas. Usamos primero el bombillo de luz incandescente. Me da una luz aceptable, pero aparte de que tiene alto consumo, se calienta mucho, por lo que no se recomienda para una sesión fotográfica. Luego entonces usamos las bombillas LED. Y qué decir no se calienta mucho son de bajo consumo pero no me convence la iluminación que me ofrecen hicimos otras pruebas con bombillas LED incluso un poquito más grandes de las que se usan ya en luces de estudio pero al ser una sola luz no me da un resultado que yo quiero quise probar otra que tiene el bombillito LED en los lados a ver Ay no, no, es un disparate también. Bueno, aquí tenemos un problema y es que los tipos de luz que usamos ninguno nos da un resultado apropiado. Por lo que tendremos que salir para que no se me dañe este video a comprar una luz LED que sea más potente. Vamos a ver si aparece. 300 watts de potencia equivalen a 6 bombillas LED Lo cual creo que esta verdad, me parece interesante Entonces de todas estas bombillas va, vamos a tomar esta que creo que va a solucionar el problema Entonces volvemos otra vez, recogemos todo y vamos a ver qué tal Sí, ¿verdad? Es ese. A tapar el Entonces ahora vamos a hacer las pruebas de numeración de la posibilidad. Muy bien, hora de tomar ahora la sesión fotográfica con la Note 8 y veremos entonces los resultados al final del video. Muy bien, ya para finalizar, vamos a darle algunos ajustes sencillos en Photoshop y una vez que hayamos hecho esto, estaremos procediendo a imprimir para ver cómo se ve la calidad de la fotografía impresa, a ver si, si soporta impresión, entonces ahí viene ya, ahí viene. Bien, listo, ya ahora estamos en el proceso de impresión y vamos a ver cómo sale esta fotografía tomada con un teléfono. Nítido Muy bien, aquí vemos Cómo quedó La fotografía de teléfono Miren la calidad, miren los detalles Increíble, se ve bien Se ve bien la cámara es Perfecto, entonces nada Espero que les haya gustado este video tutorial Muy bien Espero que te haya gustado este video Si te gustó Dale like, comparte Voltea la foto